Hola. Hello. ¿Qué It's pasa? It's me. Hey guys. Okay, Nadie vlog Dad número 9. Voy a hacer la cama. Voy a ordenar un poco. Tengo que hacer la maleta porque hoy viajo al paraíso. Suflito nunca entiende nada. pero no le importa nada. Y todo se vuelve nada. Ya voy. Excelente. Igual es cuático porque siempre que voy a la casa de mi vieja eh, me entra un poco de nostalgia Y creo que también la Navidad es un, es un gran momento como para sentir nostalgia Oye, ¿qué te pasa? está ahí! ¡Oh, llegamos! Y bien, está el arbolito puesto ya. Bueno, como les decía, eh, Navidad para mí es una fiesta enfocada en los niños. Y a los regalos, y puta, era vacanza el niño pues. Tú le pedías ahí al viejito pascuero un regalo Y te llegaba por magia, no sé, era como Como que el gesto que más Más más hecho de menos era ese Sentido como de asombro, cuando Te obligaban a salir a buscar al viejito pascuero Salía ahí un rato, volvías ahí Y mágicamente aparecían un montón De regalos, hoy día Los momentos como mágicos duran menos Tal vez, qué bacán es esto, pero ah Entonces lo hicieron con pantalla verde, no sé Pero no así cuando éramos niños cuando éramos niños y creíamos. Ay, como que me dio penita. Pero bueno, es parte de la nostalgia. Eh, este fue el 211. Nos vemos mañana con un Navi Vlog Dad desde Valparaíso. Ya, cabros, fuera, fuera de la cama. No me pesquen tanto.